Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de Eleven Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 263. Mi santa visión, ve la pureza de todas las cosas. Padre, tu mente creó todo cuanto existe, tu espíritu se adentró en ello y tu amor le infundió vida. ¿Y voy yo, acaso, a contemplar lo que tú creaste como si en ello pudiese anidar el pecado? No quiero percibir imágenes tan tenebrosas y atemorizantes. Es imposible que yo pueda preferir el sueño de un loco a toda la hermosura con la que tú bendijiste la creación, a toda su pureza y dicha, así como a su eterna y serena morada en ti. Y mientras todavía nos encontremos ante las puertas del cielo, contemplemos todo cuanto veamos a través de una visión santa y de los ojos de Cristo. Permite que todas las apariencias nos parezcan puras, para que podamos pasarlas de largo con inocencia y dirigirnos juntos a la casa de nuestro Padre como hermanos y como los santos hijos de Dios que somos. Mi santa visión ve la pureza de todas las cosas. Amén.